Estamos eh, iniciando el, una nueva tecnicatura en nuestra facultad, denominada Tecnicatura Universitaria en Organización de Empresas Agropecuarias. Está en el marco de las políticas institucionales de nuestra, de nuestra facultad, en seguir formando recursos humanos que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la región y, por qué no, del, del país. Las inscripciones están abiertas a partir de, del 1 de junio para terminar el 8 de julio. ...para que los alumnos interesados, los aspirantes a cursar esta tecnicatura... ...puedan hacer su curso de ambientación a la vida universitaria... ...desde el 27 de julio hasta eh, los últimos días del mes de agosto... ...y iniciaríamos concretamente ya definitivamente las clases... ...a partir de septiembre hasta fin de año. Es una tecnicatura a término que tiene una duración de dos años y medio de cursado... ...y, y está planteada concretamente en, en tres ciclos... De, de, ...de cursado en esos dos años y medio. Un ciclo básico inicial donde se pretende que, que los futuros técnicos se formen... ...en aspectos generales que hacen a, a, a los aspectos socioeconómicos y productivos en general. Luego tendríamos un ciclo medio donde si los alumnos van a transitar o pretendemos que transiten alrededor del conocimiento de todas las producciones agropecuarias que, que, que se pueden realizar y las oportunidades de, de negocio o de mercado que tienen cada una de esas, de esas producciones. Para terminar, en un ciclo final de, de cursado de esta tecnicatura, donde eh, los introducimos y los formamos concretamente en lo que es la organización de la empresa agropecuaria para que ellos puedan, eh, en un futuro, colaborar ...en la organización y transformar estas empresas agropecuarias... ...en sistemas eh, eficientes y sustentables en, en el tiempo, digamos. La formación esta apunta a que estos profesionales... ...puedan articular su, su trabajo con ingenieros agrónomos... ...con médicos veterinarios, eh, que entiendan de concretamente... ...cómo desarrollar los aspectos productivos en la empresa... ...pero también los referidos... ...a la organización de tipo contable, de tipo legal y de manejo de los recursos humanos... ...que están dentro de, de la empresa. Estamos teniendo muchas consultas eh, básicamente de alumnos que han cursado la ingeniería agronómica... ...pero que han dejado por diversos motivos y hoy están motivados a seguir esta carrera... ...que tiene no es más fácil sino que es más corta, de dos años y medio... Eh, hay muchos eh, chicos que han iniciado distintas carreras en distintos puntos del país y al día de la fecha ya han generado, un, han desertado de esas carreras y se ven motivados por esta, por esta nuestra propuesta. Y también entendemos que muchos hijos de productores eh, esto sería eh, una buena oferta porque entendemos que estamos profesionalizando el trabajo en el sector agro, agropecuario.